Muy buenas, vamos a hacer una pequeña recopilación de cómo está quedando nuestro y Para ello nos vamos a previsualizar y si observamos, tanto nuestro nombre como la licencia están de forma estática, así que le vamos a dar una pequeña animación. Para ello simplemente clicamos, arrastramos y soltamos. Ahora nos vamos a animación y le vamos a decir de entrada, bote. Le damos otra vez a previsualizar y ahora sí queda mucho mejor. Pues sin más dilación empezamos cómo introducir música en nuestra portada. Para insertar música nos vamos a insertar y aquí nos aparece un botón de audio no podemos desde aquí insertar música porque sería para planes premium, vídeo y otros. Aquí podemos insertar el contenido a través de un iframe, pero nosotros vamos a volver aquí y nos vamos a ir a los proveedores soportados por Genially. En este caso vamos a ir al proveedor SoundCloud. Pero de todos que aparece En la parte superior, ponemos Fumar. Nos aparece esta canción de Nio García. Pinchamos sobre ella y nos vamos a copiar el link o a compartir. Si Le decimos copiar el link, ya lo hemos copiado. Nos venimos aquí, volvemos, lo pegamos. Simplemente le damos intro y ya tenemos aquí la canción introducida. Lo dejamos aquí en la esquinita esta y ahora cuando observamos lo que nos sale es un recuadro con un play y un stop donde como veis podemos iniciar el sonido y le podemos quitar el sonido también. Y con eso ya tenemos el sonido en la portada del genio. Sin más, terminamos en esta sesión y os espero la siguiente.